Aquí todo bien, mira Todo bien, todo bien, todo bien, nice Este Conmigo todo bien Viajando Triunfando en mi carrera Pronto esto que ves aquí Es para una película Una película que tú no te imaginas Un saludo desde aquí de Perú Para otros países Para toda la gente que me ve Aquí en Perú eres bienvenido, todo bien, aquí bien nice, la pasas bien, disfrutas, vives el momento. Yo aquí viajando de un país a otro, solo por viajar, porque no, todavía no, no tengo ningún contrato, pero espero que más adelante lo tendré. Así que mira, mira, mira todo, todo, toda una vida de lujo una vida que tú no te puedes dar como yo aquí pasándola bien todos los días cantando, improvisando, solo que esta vez no te vengo a cantar ni a improvisar porque es mi trabajo. Mucha gente me ha llamado, me dice, ¿qué haces, Nicky Ma? Y yo les digo, estoy ocupado. Han venido y han venido y y he dejado ir contratos, pero espero no te sientas mal. Y seguiré para adelante en mi carrera. O sea, yo he dejado unos días, hace unos días así sin cantar, sin improvisar, sin subir videos. Porque he, he estado aprendiendo otros idiomas. El, el idioma... Inglés, ya lo casi, ya estoy aprendiéndolo y, y es, lo que me, es lo que me gusta. Así que todo bien, bien nice aquí, pasándola bien. Yo tengo lo que tú no tienes, quieres fumar, una vida de lujo, ¿qué más le puedo pedir a la vida? Así que un saludo desde aquí, de, desde Perú. Aunque tú no quieres, otros quieren. Otros hablan bien de mí, otros mal de mí, pero a mí lo mismo me, me da. Así que tú no me das ni yo te doy. Y este estoy, déjame contarte que estoy, tengo un comedor para toda la gente pobre de la calle. Este, estoy construyendo otro para la misma gente de la calle. Los que puedan dar algo de ahí, si no, aquí yo les daré comida de, de gratis. Pronto verás en otro video el contrato que tengo, donde estoy construyendo un comedor para toda la gente, apoyando siempre a la gente. Y he tenido así muchos entretenimientos, por eso yo casi no he cantado, no he subido videos. Pero mira, aquí bien hay siempre, siempre. Tengo una vida de lujo, una vida que tú no te puedes dar. Solo, tú solo te fijas en mí, pero no te fijas en ti. Así que conmigo no me va ni viene. Un saludo desde Perú para toda esa gente. Para toda la gente, para toda la gente de cualquier país. El Predi. El predi. Saludos desde Perú.